¿Qué tal amigos? Mi nombre es Leo Ardragwins y hoy te vengo a compartir una de las cosas que más me gusta hacer en la vida y es dibujar. Por eso voy a compartir contigo este personaje que he dibujado hoy para el canal después de mucho tiempo en el que no habíamos dibujado por diferentes circunstancias de la vida. Una de ellas pues porque nos había dado el virus y otra porque eh, estábamos haciendo un traslado, un trasteo de estudio Hoy estoy transmitiendo desde nuestro nuevo estudio Y desde aquí vamos a producir los videos de ahora en adelante Faltan algunos detalles por organizar, faltan cositas por hacer Pero en el paso y en el camino vamos a ir organizando como les dije ahorita, vamos a dibujar un personaje, uno que ustedes están viendo atrás, y es este Saiyajin orgulloso, sí, pero lo vamos a dibujar en una forma que no mostró el anime, pero que sí se muestran en videojuegos y en otras sagas que no son canónicas. Listo, vamos a dibujar a Vegeta en fase Super Saiyajin 3. Es un dibujo que me llevó un poco de tiempo, pensé que lo iba a hacer más rápido pero no, me eh, llevó bastante tiempo y un dibujo que disfruté demasiado porque este es un personaje de los más emblemáticos de, de esta serie de anime y de los cuales creo que le ha hecho falta a los productores darle un poco más de protagonismo y un poco más de importancia debido a que pues, viéndolo así, se ha convertido en uno de los principales de la serie. ¿Listo? No siendo más, amigos y amigas, no olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en ver los videos. Y ahora amigos, vamos a pasar a observar el proceso de cómo dibujamos a Vegeta en fase Super Saiyajin 3. Eso hubiera sido delicioso verlo en el anime para ver cómo quedaría una fusión de Goku y Vegeta en esta fase. Pero bueno, esperemos que algún día suceda en el anime y por ahora vamos a ver cómo dibujamos a este personaje. ¡Vamos allá! Muy bien amigos, y estamos acá entonces para mostrar el proceso de cómo hicimos a nuestro Vegeta, el príncipe Saiyajin, en su fase número 3. Super Saiyajin 3, aunque no es canónica, no la muestran en el anime, pues eh, es un personaje que me llama mucho la atención y que se ha convertido en uno de los más importantes de esta serie de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Listo, y en las nuevas sagas que pueden salir. Bueno, como vieron, tracé una línea inicial para definir el rostro y para mirar eh, la ubicación de las facciones de nuestro personaje. Las cejas, que en este caso eh, son muy pronunciadas, más no tiene eh, el vello en ellas. Debemos tratar de ubicarlas lo mejor posible, tratando de diferenciar eh, el rostro de Vegeta y el rostro de Goku. Vamos a hacer este boceto inicial... Yo trabajo con un lápiz número 2 porque me permite observar muy bien eh, las líneas y además eh, no lo trabajo de manera muy fuerte para que no eh, quede marcado en el papel y a la hora de borrar el lápiz eh, pueda quedar eh, perfecto. Listo. Para el cabello de nuestro personaje, entonces vamos a tomar como base el cabello que él tiene normalmente, ya que está es tirado hacia arriba, los mechones son tirados hacia arriba, y luego le vamos a anexar el cabello largo y frondoso de un Super Saiyajin 3. Listo. Vamos a tratar de definir un poco las facciones para que eh, vaya apareciéndose cada vez más. Listo. <risa> Bueno, posteriormente vamos a darle forma al cuello, eh, el príncipe Sayajin eh, ya que ha alcanzado esta nueva transformación se va a mostrar en una posición muy confiada, él, es una de las características principales de él, creer que con una nueva transformación va a alcanzar siempre ser el más poderoso pero lastimosamente siempre ha sucedido lo mismo y termina eh, Goku solucionando los problemas, va a quedar bastante musculoso la musculatura que le vamos a hacer es bastante prominente va a quedar muy pero muy, muy demasiado confiado nuestro personaje acá en los brazos nos dio un poco de dificultad hacerlo pero eh, logramos definir bien las líneas que necesitábamos para que quedara eh, de forma orgullosa y poderosa Música Muy bien amigos y ya vamos terminando nuestro boceto, el boceto de nuestro personaje y luego vamos a pasarlo por marcador, un delineador de punta muy fina sí, para proseguir borrando el lápiz y los excesos que tengamos. ¿sí? Vamos a terminarle el cabello para darle la forma final y luego vamos a pasarlo por color. Los voy a dejar con el proceso del color y una excelente música para que disfrutemos de este dibujo. No antes, sin decirles que no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, darle like a los videos para que podamos seguir eh, creando este contenido para usted. Escríbeme en los comentarios cómo te ha parecido este dibujo y qué piensas de este personaje de Dragon Ball Super y Dragon Ball Z, listo, bueno amigos chao chao, los dejo, fue un placer haber compartido con ustedes y nos vemos en una próxima ocasión